Porque fueron, Semo, Porque Semo serán. Principio con un saludo para tuyos los Yayoflautas, portavoces, colectivo a la plataforma hermana de por la Improteca, Joaquín Hercura, las marchas a favor de la dignidad de las personas humanas, al amigo esto Ilueca, a tú y yo los que trabajan para que el más menor risuelle con toda la pudre que traga, que por cierto hay que alegrarse de haber conseguido la hazaña de la conquista de derechos jurídicos para su agua con una... Gavilla, firman me cago en la orden cana, que en el Congreso los forios salían por las ventanas, igual que los de las vías, que va el entierro a toda marcha y ese paseo tan bonito que han ponido a donde estaba es un ejemplo de la lucha de la sociedad murciana. Y además a todos los que han tenido el gusto de estar en nuestra compañía ogaño, que celebramos el tiempo como se pasa. Los diez años de existencia de que somos flauta con más peligrí y más clase que tiene toda la aristocracia y con todos los títulos ganados ante los mismos se gana. En la universidad de la calle y en la lucha y las batallas contra Franco, la dictadura, todo el paso a la democracia y para postre, todas las nueces que han caído y las que callan. Que justicia y atropello, pues gracias, nunca falta. Los que somos ya macocos, aunque no sea comparanza, hacemos igual que la freba Maure. Con todas sus rayas y con el pezón pegado al tallo para recogerle la salvia. Con Maure, más dulce y más aperiencia. Guarda, Ana recogió el sol, el rugío de la mañana. Han soportado lluvia y viento, han conocido las plagas y mientras no nos caigamos y sigamos en la rama, estaremos al pie cañón, que la vía no se arremata hasta que a uno no le ha pichado. Y tampoco que encobana su espíritu en los demás amigos y camaradas y el recuerdo de su paso va guiando nuestra rauta. En estos tiempos globales de economía global pasa que los granujas y los pillos al compás de la informática y aparatos digitales se esturrean como a la grapa. Los zagalillos de Amora. Y los que vengan de Zaga van a vivir mucho peor y no exagero una miaja de lo que han vivido sus pares. Si la estructura no cambia y el Señor no hace el milagro de los panes de Carrasca y los pescados bendecidos, lo mismo que hizo en Versailles. ¿Qué mundo vamos a dejarle a Zagales y Zagalas? Si en de la copa y hasta la raíz están pudridas las ramas por el capitalismo salvaje sin rienda, control ni traba, que no conoce el respeto y para que la presora humana solo importa lo que rinda y lo que aporte ganancia. Un sistema que al planeta, por el cierro, tierra y agua, lo tieto contaminado con una crisis climática y un efleuto invernadero que ha saltado toda la alarma porque a la capa en los vanos ya no le caben más rajas ni más agujeros al probe. Hemos tenido la desgracia de la epidemia del covid que todavía da la lata. El paro que sigue estando y el que te suerte y trabaja es con empleo en precario, que es como ahora le llama a la explotación y a uso. Después, la guerra de Ucrania con el Putin y la OTA, que anda, anda, anda y anda. Y la crisis energética por si los faltaban plagas, lo cual, que yo no me explico la influencias tan rara que tiene a su vierga con la excusa de los Ucrania para que cojan esos precios los ajos, las calabazas, calabacines y nabos. Y las brevas, ni mentales con los nabos tan hermosos y brevas en abundancia que tenemos en la huerta y la mierda que le pagan en el bancado huertano. Me parece a mí mucha cara. Y como estamos de fiesta, pues ya no cuento más gracias que pesco un telediario con las noticias que saca en Comedio a la Comía, que te se quita la gana. Pues bueno, las perspectivas, países que están bien claras. Y no tiene muchos secretos. Está antiagamos farta. Luchamos por la defensa, según reza en el programa, de un mundo mejor, más justo. Lucha, que también abarca la defensa de las pensiones si no revientan la caja y se la gastan en piula. Por eso hay que bregilarla, que no afleuta. Solamente a los yayos y a las yayas. Hay que defender lo público para los que vengan de fact No a la privatización de sanidad y enseñanza y que sean de calidad, que los impuestos se paguen. Que no haya casas sin gente y tampoco gente sin casa. Por eso, no a los desahucios. Sí. A la igualdad necesaria entre mujeres y hombres y no rabioso a la laca de la violencia machista. Y aquí están los yayos flautas. Que si hay que manifestarse a la hora que sea, en marcha. Que eso es bueno para las ruillas, para los tuillos y el ANCA. Y si toca apoyar, ¿eh? se apoya. Y si toca charlar, ¿eh? Se charla, que eso mantiene a las neuronas alejadas de la ignorancia. Y si hay que defender, se defiende. Y cuando toca trabajar, se trabaja. Que eso es bueno para el azúcar, sobre todo cuando está en arza. Y si hay que aportar, se aporta. Que aquí, otra cosa no, pero experiencia, hay manta. Quizá vamos poco a poco. Porque la carrera es larga y venimos de muy lejos. Y para más no dan las patas. Pero vamos caminando con la fe y la confianza de que hay que hacer lo que se hace. Y se ha rematado la parva. Y si hay que beber, se bebe. Y si hay que zampar, se zampa. Que si eso es bueno para el cuerpo, también es bueno para el árbol. Arremato esta leyenda, que estrecha, pero larga, mirando hacia el infinito, recordando a los que faltan con un abrazo Y De Andefisa nuestra marcha y un recuerdo para Benjamín, que fue un luchador de talla de los que hicía Herberto Bre, en verso esas palabras. Hay quien lucha toda la vida, qué lástima que se vaya. Esos son imprescindibles. Un abrazo con todo el alma.